soy Chi de Chita, Visión felicidad instantánea cómo educar tu subconsciente tu inconsciente para ser mejor persona y para tener una mayor inteligencia emocional a la hora de acometer circunstancias experiencias y pruebas que te ponen la vida en definitiva de un comportamiento en el cual no controlas la ira puede ser por ejemplo el típico vas conduciendo, hay una caravana, detrás de ti hay una persona que está tocando el claxon para que la dejes pasar, lógicamente no puedes dejarla pasar porque es un carril de ida y otro carril de vuelta, la única opción que pudiera tener sería adelantarte, pero no le puedes dejar pasar porque justo delante de ti tienes otro vehículo, en definitiva tú no te puedes ni mover, tú no eres responsable, tú no tienes la culpa de lo que está sucediendo, es una caravana. Sin embargo la persona de atrás se impacienta porque ve al fondo a la derecha que hay un semáforo que se ha puesto en verde. Y ante esa impaciencia ya te está tocando el claxon Increíble, ¿verdad? Tú miras por el retrovisor y dices, esto no puede ser verdad. <ríe> Ve claramente la persona que tengo detrás, ¿no? Que esto es imposible, que no me puedo mover aunque se haya puesto 10 coches más adelante el semáforo en verde y sigue tocando el claxon y tú sigues escuchando como te sigue atenazando ese sonido en los oídos y que de alguna forma no puedes ni moverte ni el vehículo ni tú, es decir, te has quedado incluso paralizado de la agresividad, de la ira que tiene el individuo que va en el coche de atrás. Bien, voy a intentar explicarte cinco errores que cometen las personas que no pueden, no saben controlar su ira. Se habla mucho acerca de lo que es la inteligencia emocional, lo que son las habilidades sociales, lo que es eh, la escucha, lo que es la empatía, lo que es mm, la gratitud, lo que es el perdón, lo que es la iniciativa. Todas estas pequeñas pautas energéticas que ayudan a equilibrar tus chakras y por tanto también a equilibrar tu estado emocional interno que se transmite en experiencias como mínimo neutras. Sin embargo, el que va en el coche de atrás no lo sabe, no lo sabe porque no ha estudiado acerca de nada de esto. El que va detrás es una persona que va al trabajo todas las mañanas, vuelve todas las tardes, vive en automático y no se ha puesto ni se ha parado a pensar en qué creencias, qué reglas tiene en su forma de ver, en su paradigma de vida. Como bien sabes, la ira se traduce de muchas maneras en el comportamiento del ser humano. Podemos tener una ira, so una ira soterrada que se transmite en venganzas, una, una irritabilidad en el comportamiento, tener malos tratos con la gente, con los familiares, con la persona con la que vives en este caso, por ejemplo, este señor del coche, ¿no?, está teniendo eh, un comportamiento de una persona que está irritada, en este caso, irracionalmente, porque es evidente que, no, que hay una caravana y que no te puedes mover. Hay un cierto resentimiento en estas personas que no saben... Posificar su ira, sacar al exterior su ira o convertir incluso esa energía violenta en una energía pacificadora, neutra, tranquila e incluso en un plano superior positivo, transmitir hacia afuera algo ya transformado en positividad. Sabemos que el ser humano tiene dos partes en el cerebro la izquierda que es la racional y la derecha que es la emocional por creencias siempre nos han hecho funcionar digamos a través de la racional y sin embargo la que más resultados produce en cuanto a salud física y mental es precisamente desarrollar la parte de la derecha la parte emocional pero hay muchas personas que no están habituadas a esto probablemente nuestro conductor de atrás no sabe ni lo que significa lo que estoy hablando en este momento porque no ha sido preparado, no ha sido formado, no por otra cosa, no porque sea más inteligente o menos que tú, que vas en el coche delante no en absoluto, sino que simplemente no ha puesto foco, nadie se lo ha comentado y no se ha formado en ello entonces los cinco primeros, eh, o a voto pronto, ¿no? los cinco primeros errores más importantes que comete una persona que no controla su vida, no sabe gestionar esa emoción, son punto número uno. Según le nace la violencia desde el interior, pum, actúa, ergo no para, no para. Es importante que ante cualquier emoción que te nazca producto de de una angustia, de una ansiedad, de de una experiencia como la que estamos teniendo en este contexto del vehículo, eh, no pare, simplemente actúe. Por lo tanto, el primer error es ese, es decir, primero para, cuenta para ti, 1 2 3 4 5 para que se equilibre tu presión arterial y no sufras a lo mejor un infarto. Es poco, pues, es poco probable, ¿no? Pero puede suceder. Yo recuerdo en este momento, hace muchos años, una serie, la serie Will Smith. Eh, ¿Era Will Smith? Sí, creo que era Will Smith. En la que había uno de los, de los personajes que se ponía enfermo, ¿no? se ponía de mala uva, y yo se paraba, ¿no? y decía: 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo me calmaré, todos lo veréis. Y aquello me resultó muy curioso por la rima, pero además es que es así o sea, para, para 1, dos, tres, cuatro, 5 seis. yo me calmaré todos lo veréis error número dos. nos nacen emociones del vientre, nos nacen emociones de la garganta nos nacen emociones de los riñones, nos nacen emociones de la espalda pero no sabemos etiquetarlas no le hemos puesto nombre a veces nos enfadamos pero realmente lo que hay detrás del enfado es tristeza o a veces nos enfadamos y lo que hay es angustia, lo que pasa es que anteponemos ese orgullo de estar enfadados porque tenemos como una actitud más digna, pero realmente no hemos sabido etiquetar las emociones que tenemos en ese instante, luego ese es el segundo error, tienes que informarte de las emociones que tienes en tu cuerpo, alegría, miedo, tristeza, asco, entonces Tienes que saber primero qué emociones tienes, después qué emociones sientes, cuándo las sientes, y luego ya las vas etiquetando. Eso es lo que sucede muchas veces, que no etiquetamos, no nos conocemos, no le damos nombre. Entonces nos van saliendo cosas que no controlamos, que no gestionamos. Palabras, acciones, emociones que al final se vuelven con el tiempo en sentimientos de, de ira, sentimientos de resentimiento y eso no es positivo tercer punto, tercer error no eres consciente o no quieres ser consciente del daño que haces a ti mismo cuando tienes ira, no solamente es el hecho de, de daño verbal o físico que puedas hacer a las personas como en el caso de este conductor que a lo mejor puede llegar a salir incluso del vehículo y golpear nuestra puerta de nuestro vehículo para eh, ¿qué, qué pasa no no no avanza ¿eh? no entonces ser consciente de que la ira produce una serie de somatizaciones en nuestro cuerpo a nivel de riñones a nivel de hígado a nivel de espalda a nivel de dolores de cabeza Sé consciente de lo que sientes. Sé consciente de lo que puedes hacer en el exterior. Y sobre todo, sé consciente de a quien más daño haces es a ti mismo. Por ejemplo, cuando estás resentido contra una persona durante muchos años, porque no la has perdonado, ni te has perdonado a ti mismo por lo que sucedió, eso puede generar un cáncer. Así de sencillo. Eso puede generar un cáncer. Problemas importantes, muy importantes en, en, en tu organismo. Cuarto punto. Estas personas que no saben controlar, no saben gestionar su ira, no tienen ningún hábito especial para con ello, simplemente fluyen, ¿no? Simplemente fluyen con espontaneidad, pero no tienen ningún hábito para controlar, mejor dicho, gestionar ninguna emoción, porque las, las emociones no se pueden controlar, sí se pueden gestionar, una vez que ya salen al exterior, saber qué hacer con ellas. Entonces, créate hábitos para gestionar tu ira como eh, ahora te comentaré precisamente antes de, de que pases a la dinámica y el punto número 5 que es el más importante permites que haya un secuestro emocional continuo cuando hay circunstancias de este tipo es decir pan saltas dejas que la emoción te secuestre todo tu comportamiento todo tu ser y que lógicamente tengas una actitud violenta, una actitud negativa, poco inteligente y que demuestra que tu inteligencia emocional es cero. Como te decía, por ejemplo, hay una serie de hábitos que puedes tener para gestionar la ira, que son sencillos y sin embargo te van a dar una paz interior increíble y un comportamiento externo muchísimo más positivo. Por ejemplo, algo tan sencillo como cuando sientas ira por algo, no te la quedes dentro no te la quedes dentro porque se enquista esa emoción y somatizas así que coge en casa los cojines o la almohada de tu, de tu cama y ponte a golpear ponte a golpear y a exteriorizar física y verbalmente lo que te sucede el ejemplo más típico puede ser pues si estás iracundo contra una persona pues según golpeas los cojines contra el sofá o la almohada contra la cama eh, soltar 20.000 improperios y palabrotas ¿no? Es un cabrón eres un mal nacido hijo de tu madre eh, chingate a tu madre en fin, lo que, te, lo, lo que te nazca hasta que te canses ¿no? hasta que estés realmente agotado y te tengas que sentar eso es una forma de sacar esa emoción y liberarte de esa agresividad luego ya racionalizarás lo que tengas que racionalizar para que tu comportamiento sea equilibrado y armónico pero en principio puedes soltarlo así otra importante que nos ocupa precisamente en esta pequeña mini historia, en esa caravana dentro de ese coche, ponte a gritar, ponte a gritar dentro del coche, voy a llegar tarde, me cago en la leche, esto es una mierda, vaya caravana tal, suéltalo todo, sube un poquito la música del volumen de tu vehículo, dentro de tu vehículo con las ventanas subidas naturalmente y grita, quéjate quéjate de lo que está sucediendo, despotrica y luego ya te relajas y ya está y no tienes por qué ir a molestar a ningún conductor cuando además hay una caravana y lógicamente no puede hacer otra cosa otra cosa que también puedes hacer es artes marciales es yoga, es meditación cualquier tipo de actividad en la que tenga una conjunción entre el cuerpo y la mente para para que tu espiritualidad fluya y yo creo que estas son las más apropiadas artes marciales, yoga, meditación ¿te has fijado que las personas que hacen artes marciales por ejemplo, son las más pacíficas del mundo? ¿por qué? ¿no te has preguntado por qué? pues la respuesta es obvia porque son conscientes de la fuerza y de la potencia que tienen sus manos, sus pies, sus piernas, sus codos, sus rodillas y saben el daño que pueden hacer y precisamente por eso son todavía más pacíficos que una persona que deja salir su ira sale del coche y se pone a golpear el coche del que tiene delante o incluso si sale la persona del vehículo que tiene delante a esa persona la golpea porque a lo mejor no son conscientes ni de la fuerza interna ni de la fuerza externa del dolor que pueden causar, y por eso dejan salir la ira así, a las bravas. Entonces te voy a proponer ahora un pequeño ejercicio, una dinámica, como sabes que suelo hacer siempre o casi siempre, para que esos cinco errores que te acabo de mencionar los conviertas, aunque sean solo en estos tres, cuatro o cinco hábitos que te acabo de proponer, los cojines, gritar en el coche, artes marciales, yoga, meditación. Primera pregunta, ¿qué emociones tienes a diario? De normal. Segunda pregunta, ¿cuál es la emoción que más te identifica? Paso la mayor parte del tiempo alegre, la mayor parte del tiempo triste, la mayor parte del tiempo iracundo. Tres. ¿Cómo eliges trabajarte a partir de ahora? Eh? Tu ira, precisamente. Con estas posibilidades que yo te acabo de dar. ¿no? La de los cojines, el coche, las artes marciales, la yoga, la meditación, el yoga. Entonces, ¿qué decides, qué decides cuál eliges para trabajarte a ti mismo desde ahora ya? Tu ira y ponte una acción por ejemplo a partir de ahora cada vez que vaya en caravana con mi coche lo que voy a hacer va a ser gritar dentro del vehículo quejándome de la situación sin culpabilizar a nadie y soltando toda esta ira y toda esta energía negativa o violenta que me están haciendo esa sería una posibilidad te invito a que busques a que indagues más Siempre, siempre, siempre vas a superar cosas mediante el autoconocimiento. Y la propia intuición, Tus propio ser, te va a dar la respuesta. No te preocupes. Es que no sé, es que nadie me dijo, es que, bueno, ahora estás aprendiendo. Tente paciencia, tente paciencia. Cuanta más paciencia te tienes a ti mismo, más paciencia tendrás con el exterior. Y date cuenta de una cosa. Hace muchos años. Pero muchos ¿eh? a, lo mejor, a lo mejor 20 o más aprendí que tal como haces una cosa haces todas, es decir, si tú tienes la actitud y el comportamiento de la persona que sale del coche y la cunda, porque hay una caravana y los coches no se mueven, es muy probable que si por ejemplo vas a tu trabajo, antes de comenzar a trabajar vas a la máquina de café, echas el café el, el, el el euro o el dólar al sacar tu café y, y, y por lo que sea No sale el vaso y cae el café Al suelo ¿Qué actitud crees que vas a tener? Iracunda Iracunda e iracunda Después vas al baño eh, Haces un pis Te vas a lavar las manos y te das cuenta que han cortado el agua Porque están trabajando los del canal de Isabel II En las canalizaciones del agua ¿Qué vas a hacer? Cuando veas que que no, tienes, que, que no te puedes lavar las manos y luego vas al toallero de papel al dispensador de papeles de toalla para secarte y no queda papel para secarte ¿qué emoción te va a salir ahí? ¿vas a controlarla? luego vas corriendo y abres la puerta del váter para coger papel higiénico un rollo de papel higiénico para secarte las manos que todavía tienes húmedas y tampoco hay papel higiénico ¿qué emoción te van a hacer? Y ahora tú dime, ¿con qué emoción, que ya prácticamente empezará a ser un sentimiento, si esto se repite, un sentimiento de ira, un sentimiento, un sentimiento de resentimiento para con la empresa? Pues vaya cabrones que no tienen papel higiénico, vaya cabrones que me cortan el agua, vaya cabrones que voy a sacarme el café y sale sin vaso, vaya... Dime qué actitud, qué emoción vas a tener para iniciar a las 9, a las 10, a las 7, a las 6 de la mañana tu trabajo y así día tras día. Entonces yo te pregunto, ¿cometerías errores en el trabajo? ¿Lo pagaría incluso el cliente final? ¿Cómo te encontrarías tú al cabo de una semana, al cabo de un mes, al cabo de un año, al cabo de dos años, si no controlas tu ira? ¿Cómo lo van a pagar tus allegados, tu familia, tus amigos, tus conocidos, tus hijos? Tus... ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué será lo más fácil, lo más sencillo, Ponle foco, ponle foco en estos puntos que te acabo de dar, para no seguir cometiendo estos errores y ganar en calidad divina y ganar en felicidad de forma instantánea. Sobre todo hay una cosa importante siempre, busca, aposta. No de manera ingenua, pero sino busca aposta la parte positiva. Esto es, como bien sabes, como en PNN, no siempre hay, una, siempre hay una, un razonamiento positivo para un comportamiento negativo. Es decir... Mmm, caso de, de la máquina de café, con el caso de la caravana, con el caso del agua de del aseo. En el caso. Bueno, para, piensa. Bueno, ahora hay una caravana, estoy, tengo coches delante, se ha abierto a 300 metros, un, un semáforo se ha puesto en verde y vamos a comenzar a andar. Bueno, pues voy a tener paciencia porque no es culpa de nadie, simplemente es una caravana. Cuando llegas a la cafetería de la empresa, pues vaya, por ello, se ha debido atascar en los vasos dentro de la máquina y por eso no expende vasos y por eso se acaba de caer el café. Bueno, pues he perdido un euro, pero lo puedo recuperar porque en la máquina suele haber en la parte inferior un número de teléfono que puedo llamar para decir, oye, que en la máquina se me ha tragado un euro o un dólar. Vas al baño y ves que no hay agua, ves que no hay papel higiénico, ves que no hay papel, eh, papel eh, para, para secarte las manos en el dispensador de, de, de toallitas. Bien, pues vas al departamento de recursos humanos o al departamento que lleve el mantenimiento y le comienzas. Oye, vengo del baño, pasa esto. A ver si lo podéis solucionar. Mil cuestiones. Puedes pedir. Pa... Alguien tiene clines para prestarme, para sacarme las manos. Es decir, ponte el foco en solucionar las cosas, no en el problema de las cosas. ¿no? Y tu vida cambiará increíblemente si esto lo conviertes en un hábito, esta forma de actuar, lo conviertes en un hábito, llegará un momento que las viejas creencias, las típicas, la del macho alfa, ¿no? irán desapareciendo y cuando algo te ocurra concentrarás tu focalización en qué está pasando y qué puedo hacer para mejorarlo. Esto me recuerda algo que ¿Te acuerdas, verdad, de Nelson Mandela, verdad? Que estuvo 27 años recluido, en prisión. Ponte a pensar un momento. ¿Qué pensamientos tendría este señor día a día, hora a hora, minuto a minuto? Porque unas una de las cosas que hizo cuando salió, después de 27 años de prisión, fue perdonar a todo el mundo por lo que había pasado. ¿No crees acaso que tuvo el hábito de bastantes puntos los que te acabo de mencionar ahora no crees que él haría meditación no crees que él trabajaría su paciencia no crees que él tendría su mente fuera de la prisión en vez de sentirse prisionero de no te sientas prisionero de una caravana en un momento dado es una circunstancia que en un contexto temporal tarde o temprano va a suceder que eso va a desaparecer, que la circulación va a reanudarse y que tú vas a llegar a tu destino. Si sí es cierto que a lo mejor vas a llegar unos cuantos minutos más tarde, pero ponte a pensar también si en vez de una caravana fuera un accidente. Eso es otra salida que puedes tener. Gestiona el hábito de pensar que algo muchísimo peor pudiera estar pasando y sin embargo no está sucediendo. ¿Qué pasa? Que tu mente se llena de paz, se llena de tranquilidad y se llena de agradecimiento. Menos mal que es una simple caravana y que no a lo mejor cuatro curvas más atrás, que iba un poquito alegre, un poquito de exceso de velocidad porque quería llegar a trabajar rápido, me podía haber salido de la, de la curva y haber caído por un terraplén y haberme matado. Tú eres quien, te, tú eres quien tiene el poder jugar con tu mente y de ordenar a tu mente como debe de pensar y no a la contra. Mediante la gestión de los hábitos es cuando eres tú el rey de tu mente. Si no, dejarás salir las emociones, no sabrás gestionarlas, no serás una persona inteligente emocional y encima sufrirás. Pues nada más, amiga amigo, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo en las redes sociales. Un abrazo. Hasta la siguiente.